Clara López Obregón, dirigente del movimiento político Nuestro Partido es Colombia, propone un verdadero pacto nacional con el amplio bloque de oposición al gobierno de Iván Duque. La agenda que le llevaremos al presidente Duque para poder sacar adelante un verdadero pacto nacional, no solamente con las tesis del gobierno, sino con las tesis que tienen que unir en democracia a todos los colombianos, el principalísimo, el de la paz y el de la democracia las garantías y libertades para la movilización y la protesta pacíficas, la defensa de la vida de los líderes sociales. Aquí no puede haber condena a muerte por la manera como se piensa o por el liderazgo para la recuperación de las tierras en el territorio. Así es que no es que estemos proponiendo, que estamos reaccionando a una propuesta del señor presidente de la república. Dirigentes políticos que estarían en este verdadero pacto nacional aseguran que la implementación de los acuerdos va más allá del gobierno del presidente Duque. Esta serie de dirigentes de sectores progresistas, de sectores de avanzada, de sectores que queremos una sociedad mucho más moderna y mucho más igualitaria en Colombia, podamos estar juntos en el día de hoy. Yo creo que... Clarita, esa convocatoria suya del día de hoy es muy buen presagio de lo que puede pasar en las elecciones regionales del año La elección presidencial ya pasó, el gobierno ya se posesionó, viene el futuro inmediato, la consulta de resolución inmediato las elecciones de 2019 y en el 2022 ganar la elección presidencial y gobernar de una manera distinta a como lo va a ser el presidente Iván Duque. En la Asamblea Nacional realizada la semana pasada, se promovió la consulta anticorrupción. Derrotar la corrupción. Hicimos un acuerdo para que la consulta fuera de todos, de todos los partidos, de la gente sin partido, de todos los colombianos. Y que a 20 días de votarla salga un sector político a decir que no, que no quiere que la consulta sea de todos. Por favor, yo pido un poco de y de reflexión. Si hay algo, si no puede haber ni una cosa, ni la paz, ni la lucha contra la corrupción, si ni una sola cosa nos puede unir, ¿cómo vamos a sacar a Colombia adelante? Los líderes políticos y sociales coincidieron en la importancia de la posible y real alternancia en el poder, trabajando desde todas las regiones del país. Desde el Parlamento yo creo que Empezamos a colocarle al gobierno nacional unas condiciones completamente distintas. Pero también significa que, y este es un llamado que quiero hacer también, vámonos a la región. Clara López Obregón aclaró la decisión que tuvo el partido Alianza Social Independiente, que la avaló para la contienda presidencial y que luego se declaró gobernista. Sí, pues ellos toman sus decisiones en sus equipos directivos, y desde luego yo la respeto. Y quiero decir que yo estoy muy agradecida por el partido ASI por haberme brindado el aval para haber hecho parte de la fórmula presidencial con el doctor Humberto de la Calle, pero hasta allá llegó nuestro compromiso. A mí no me puede comprometer de ninguna manera esa declaratoria que ha hecho el partido ASI porque cada cual en democracia es dueña de su propio miedo Alrededor de una agenda que incluya la garantía de la vida de los líderes sociales, el cumplimiento de los acuerdos de paz y la protección de las libertades democráticas, entre ellas el derecho a la manifestación y protesta pacífica, quedaron las coincidencias de quienes proponen el verdadero pacto nacional.